Yo no niego y esta experiencia es infinitamente difícil, pero sin lugar a dudas una experiencia mucho más infinitamente significativa. Siempre para mí fue el tema el buscar una forma de generar un impacto para la transformación social, generar movilidad social. Soy el primer profesional de mi familia también. En vez de cuestionarme de más por qué no entrar, lo vi como una posibilidad y una respuesta de podía llegar antes a, a esa solución, poder influir antes en, en, esa, en construir el país que queremos. Son en verdad pequeños pasos, pero que si uno lo está siguiendo y es constante, son premios gigantes que uno se lleva todos los días consigo. La posibilidad de que, de que realmente me doliera eh, que el lugar donde naces hoy día está determinando tu futuro. Y, y lo digo como una oportunidad porque cuando te duele en realidad te moviliza. Y yo creo que eso no lo podría haber tenido en otra parte que no fuera en una sala de clases. Me encontré con amigos, me encontré con profesionales que estaban todos encauzados a mejorar la educación, estaban todos encauzados en hacer algo que mejorara el país o mejorara el lugar en el que estaba Más que quejarse de, de tantos problemas y, y decirlo por todos lados, lo que falta es querer ocuparse, querer estar ahí y, de, y querer construir ese Chile que... Como sin lugar a dudas esto vale la pena, la alegría, el llanto, las sonrisas, las emociones, el amor, el cariño, el sacrificio. Vale todo.